Bueno, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues eh, de este canal que lleva mi nombre, Marcelo Cheiro Díaz. Gracias por estar suscriptos al canal. Y si todavía no se suscribieron, por favor, suscríbanse. Eh, Denle clic a la campanita que me reayudan y es gratuito. Y también si dejan algún comentario abajo, también se los agradezco muchísimo. Bueno, vamos a la clase de hoy de una vez, hoy sin mayor introducción, eh, que es eh, la clase 9. Y vamos a ver a Marte en todos los signos. Ya vimos el Sol, la Luna, Venus, y Mercurio. Ahora vamos a ver a Marte. Con eso llegamos a los cinco primeros eh, planetas que tenemos como base en astrología. Son 10 planetas en total. Nos faltaría Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Eh, este es el primer planeta que está después de la Tierra. O sea. Eh, está el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, eh, o sea, sería el, el primer planeta exterior en su recorrido por el Zodíaco, pero por la cercanía con la Tierra todavía se considera un planeta que tiene influencia interior en las personas. Este planeta Marte, que el simbolito es este, que todos lo conocen, que simboliza a lo masculino, ¿sí? en contraposición a Venus, lo femenino, ¿sí? eh, es el planeta regente de Aries. Y tarda aproximadamente en dar toda una vuelta al Zodíaco y volver a estar en el mismo lugar, un año y medio, un poquito más, un poquito menos, pero ahí anda siempre en aproximadamente un año y medio. Eh, sin embargo, es un planeta que no siempre se mueve de la misma manera. O sea, este año entró al signo de Aries y va a estar aproximadamente dentro del signo unos seis meses aproximadamente eh, Por eso eh, lo que tomamos es la totalidad Cuánto tarda en dar toda una vuelta al zodíaco No permanece la misma cantidad de tiempo en todos los signos Bien, eh, ¿qué representa en general el planeta Marte? la relación agresiva yo les recuerdo que este machete que yo les leo que me hago todas las clases eh, se los dejo abajo en la caja de descripción para que ustedes si eh, tienen alguna duda y, eh, y no quieren escuchar todo el video lo puedan encontrar por escrito y entonces vayan puntualmente qué significaba Marte en el signo de Géminis, bueno, lo busco y ahí están las palabras claves, por lo menos. Y de ahí empezamos a desarrollar. ¿Qué representa en general, en cualquier signo, la relación agresiva con el mundo exterior? La violencia, la pasión, la conquista, la supervivencia, la acción, la energía, la fuerza, el movimiento y la audacia. Eh, la fuerza vital de la edad en que se lucha por realizar los proyectos, el sexo masculino, la vitalidad, el calor, la acción, destruir para construir, los rivales, los instrumentos de hierro y las armas, las heridas y la extroversión. Eh, ahora que leí destruir para reconstruir, eh, eso es muy propio de escorpio y el planeta marte es el planeta regente antiguo de escorpio hasta antes que se descubriera plutón que es el planeta regente de escorpio el moderno marte eh, gobernaba a escorpio también a aries y a escorpio entonces eh, cuando leemos escorpio sí decimos que Escorpio está regido por Plutón y corregido o como regente antiguo tiene a Marte, también lo influye a Scorpio. Bien, eh, bien situado, cuando hablamos de bien situado decimos que tiene aspectos armónicos, que está en un casa En una casa que lo sitúa bien, ya vamos a ver el tema de las casas, eh, también en un signo que, que lo sitúa bien, ¿sí? representa el ímpetu, la iniciativa, la voluntad, el entusiasmo, la bravura, la franqueza, la actividad, la carga vital, el énfasis, las realizaciones, la sexualidad potente. Eh, la libertad, la capacidad de mando, especialmente en los momentos difíciles, reacciones inmediatas y positivas. Sin embargo, si está mal situado, o sea que está en algún signo inarmónico para, eh, para Marte o en alguna casa inarmónica, o tiene algún aspecto inarmónico con otro planeta, los aspectos ya los vamos a ver también, pero para ir adelantando un poquitito de qué se trata, aspecto le llamamos a cuántos grados de diferencia hay entre un planeta y otro. Eh, después lo vamos a ver en profundidad, pero para que vayan manejando el vocabulario. Eh, si está mal situado, entonces decía, o con aspectos inarmónicos, Temeridad, complejo de impotencia, recelos, desconfianza, brutalidad, falta de tacto, incapacidad de reflexión, errores brutales de valoración, inconstancia, tiranía, sadismo, agresividad, reyertas, eh, van a gloriarse de sí mismo. ¿sí? Bueno, entonces ahora que sabemos eso que son las generalidades del signo, de, ay, del signo, perdón, perdón, del planeta Marte, vamos a ver qué representa si cuando vos naciste Marte estaba en Aries. Las personas que nacen con Marte en Aries son impulsivas, son activos, enérgicos, tienen un espíritu conquistador y competitivo. Son personas con iniciativa, pero que tienden a no terminar lo que empiezan. No dedican mucho tiempo a reflexionar antes de actuar. Son directos e impacientes. Si Marte, en la carta que estás estudiando, estuviera en el signo de Tauro, en alguno de los grados acá del Toro, son constantes, son pacientes, persistentes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 tienden a trabajar en varios a la vez. Su curiosidad les lleva a actuar en ámbitos diversos y sus intereses e iniciativas pueden ser variables. Ahora bien, si naciste o estás estudiando una carta que tiene a Marte pasando por acá, por el signo de cáncer, son influenciados por las emociones.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 Si Marte estuviera en el signo de Leo, o sea, que estuviera aquí, personas de gran voluntad e iniciativa, competitivos y con cualidades perdón, de líder necesitan ser reconocidos y valorados por lo que son. Les gusta impresionar a los demás, son pasionales, de impulsos y emociones fuertes, ...son cálidos, afectuosos y a veces teatrales o dramáticos... ...orgullosos y poco tímidos. Si Marte estuviera en el signo de Virgo, aquí... ...son personas críticas y analíticas que prestan mucha atención a los detalles... ...se autoafirman siendo eficaces, prácticos, precisos, perfeccionistas y muy trabajadores... Sus impulsos sexuales pueden estar algo reprimidos, comprensivos a la vez que exigentes. Canalizan su acción sirviendo a los demás. Si en la carta que estamos estudiando Marte estuviera en el signo de Libra, que estaría en el signo opuesto a su domicilio, ¿sí? ahí en Libra,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 Si Marte estuviera aquí en Escorpio, en la carta que estamos estudiando, recordemos que es su otro domicilio, Escorpio. Son ambiciosos, intransigentes, magnéticos y con carisma. Mucho carisma tienen la gente que tienen a Marte en Escorpio. Es su principal característica. Grandes líderes tienen Marte en Escorpio.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 Atraídas por lo místico, su impulso sexual está ligado a sus emociones y buscan nuevas sensaciones. Son compasivos y no les gustan los conflictos ni los enfrentamientos. Inconcretos o con dificultad en la acción. Poco prácticos y algo soñadores. Eso son las personas nacidas con Marte en Pisces y en cada uno de los signos. Les recuerdo que esto mismo que yo les estuve leyendo, me hago machetes para poder tener un hilo, porque yo soy, eh, no logro concentrarme, entonces eh, me cuesta mucho la concentración y me voy por las ramas, sino, y, y hago clases larguísimas y súper aburridas, por eso... Me hago los machetes que se los dejo abajo en la caja de, de, de descripción para que ustedes puedan tenerlo como consulta. Yo les recuerdo, esta es la parte teórica, por eso trato de hacer videos cortos, concisos, puntuales, para que ustedes sepan lo más importante, palabras claves de cada signo, de cada planeta en cada signo, así vamos a ir con las casas y con todo. Las clases prácticas son los martes y los sábados a las 19 horas de Argentina eh, en vivo. Ustedes, si no pueden verlas en vivo, las pueden ver después también. Esas clases son largas, son de una hora y pico, porque yo interactúo con las personas ¿sí? en el chat. Entonces las personas me van preguntando eh, y vamos respondiendo. Eh, pero la astrología es eso, es mucha práctica Por eso yo la teoría la subo todos los martes a las 22 horas Que queda ahí en una lista de reproducción especial Que se llama Aprende Astrología Fácilmente Y la práctica la subo a otra lista de reproducción Y es dos veces por semana Cada uno toma las clases que cuando quiere como quiere acá tienen libertad yo siempre explico lo mismo todos aprendemos de distintos modos no hay una forma única de aprender lo que sea y mucho menos la astrología que es mucho por aprender lo único que les digo es a mí no me funcionó nunca aprender la astrología de memoria, ¿sí? eh, Yo pude aprender astrología a través de practicarla, de mucha práctica y con eso y mucha lectura de libros y de cosas y que tengan que ver con la astrología. Y así fui eh, aprendiendo astrología aprender de memoria nunca me funcionó nada en nada <risa> eh, pero cada uno tiene su forma de aprender y yo respeto todas las formas así que bueno agradeciéndole enormemente eh, este tiempo que le dedican al video les mando un abrazo muy grande y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 22 horas eh, con el planeta Júpiter ya vamos a empezar con los planetas exteriores en realidad Júpiter y Saturno eh, se le dice que son los planetas limítrofes y a Urano, eh, Neptuno y Plutón los exteriores sin embargo hay muchas eh, muchos astrólogos astrólogas, astrólogues. Que a partir de Júpiter ya lo ven como exteriores y está muy bien cualquiera de las dos formas. Ya vamos a ver por qué. Eh, les mando un abrazo muy grande y hasta la próxima clase. chao